...siempre que intervienen es cuando está en riesgo la vida de alguien... ...o puede haber otro episodio... en ...donde quizás no hay una amenaza de muerte... ...ya sea, bendecía decía Agustín, a un suicidio... ...o tiene de rehén a una persona... ...y amenaza con matarlo o hacerle daño. Justamente eh, trabajamos también... ...en algunos tipos de conflictos sociales... ...¿bien? Eh, ...donde podemos intervenir... ...y está eh, en la alteración del orden común... Uh -huh. eh, ...diario... ...donde se altera la, el común denominador... ...de la convivencia social... Eh, ...con una manifestación donde siempre la meta nuestra es eh, el acceder el previo al uso de la fuerza. Esa es la especialidad nuestra uh -huh. como negociador, nosotros tenemos que buscar la alternativa al uso de la fuerza. Pero, pero por ejemplo, el conflicto sensual. de vecinos, ¿los llaman a ustedes no, o No, conflicto de vecinos no, pero por ejemplo, eh, tuvimos un caso donde había un ciudadano... ...en la subsecretaría de trabajo que eh, estaba, se había encadenado eh, en la puerta... Bien, tenía un encendedor y tenía una botella de combustible. Era, eh, con, con esos elementos eh, podía poner en riesgo su vida. Uh -huh. eh, entonces eh, intervenimos en esa situación. Bien. ¿Sí? Y, y, pero perdón, a mí me interesa, nos van a contar algún detalle, no me, no me den episodio ni nada, pero sí Claro, pongamos, a ver, un, no sé, un ejemplo, sin, ningún, sin rememorar ningún caso en particular, pero una persona está trincherada un caso de violencia de género, supongamos. ¿Ustedes que llegan y trata uno de ingresar al domicilio o cómo empiezan a, a dialogar con la persona que está ahí adentro de la casa? Bueno, eh, lo que siempre evitamos es ingresar al punto de impacto que nosotros así lo denominamos, que es donde está esa persona. Eh, el negociador trabaja con un equipo, con un equipo de negociación que está en el exterior, que es el que recaba información, y eso nos va a permitir tener datos sobre qué hablar y qué no hablar. ¿sí? Que, lo, que esos datos, imagino, los aporta la familia. Los aporta la familia, vecinos, cercano. allegados. Claro. ¿sí? Bueno, ellos son los que aportan información referente a qué tocar y qué no tocar. Uh -huh. ¿sí? eh, ese equipo de negociación puede establece qué elementos debemos sacar de la escena que pueden ser incendiarios. En la situación. Eh, a esto debemos sumar el equipo táctico, que es el que, con el cual nosotros eh, recibimos la protección. Cuando hablo del equipo táctico, hablo del grupo especial de seguridad, trabajamos con un escudero, trabajamos, eh, si es necesario, un francotirador o sniper. ¿Entran ustedes con chaleco todo por las dudas? ¿Depende de la situación o, o, o cuándo toman esa decisión? Con digamos? chaleco, con chaleco. Siempre. Siempre es con chaleco. Sí, Siempre tiene un nombre, concepto. eso, ¿no? Sanitario, rescate sanitario, una cuestión así, cuando irrumpen en la. Depende de la situación. Ajá. Depende de la situación y el caso que sea, eh, en caso de cuando trabajamos mucho con salud mental, en caso de que sea un brote eh, psicótico o un suicida, bien, eh, sí si se denomina de esa forma porque está siendo víctima de lo que le está pasando. Uh -huh. El famoso hombre en la cornisa. Exactamente. ¿no? Muy, sí. muy visto en las películas hemos, norteamericanas. Hemos, hemos tenido muchos casos, o sea, creo que. Con, con el comisario llevamos, eh, vamos a cumplir 10 años trabajando en la unidad y creo que debemos tener más de 150 intervenciones. Lo, lo que me llamó mucho la atención fue que, cuando hablábamos antes de empezar el programa, es que es muy frecuente esto. Digo, o más tan, frecuente de lo que uno cree. Mucho, mucho más frecuente de lo que uno cree. Uno piensa que esto sucede una vez cada tanto y en realidad no. Bueno, justo le comentaba también que esto también se desarrolla después de pandemia, todos uh -huh. siempre hablamos de pandemia, en la educación, en todos los ámbitos, bueno, esto también eh, influyó mucho. Muchas personas que estaban con tratamientos de salud, eh, con, con un tratamiento, eh, con consumos de, de pastillas eh, para mantener su estado uh -huh. anímico, de, dejaron la continuidad al estar eh, en sus hogares, creyeron que ya podían eh, estar bien y de repente se encontraron nuevamente con la rutina, el movimiento diario, eh, las actividades, y eh, empezaron a aparecer personas con brotes eh, sí. psicóticos claro. o descontroles psicológicos de ellos mismos. Hugo, y, y se preparan en que, digo, en el sentido de ustedes de la paciencia del, del, del temple para no, no sé, para no incurrir en el. Porque me imagino que ahí debe estar muy finita la línea, digo. Debe haber caso y casos, pero. Eh, eh, sí, sí, Tano. Eh, la línea es muy fina, la línea es muy fina. Eh, debemos tener los pies muy asentados en la tierra para poder nosotros decir hasta acá llegamos y a este señor hay que salvarlo, a esta persona hay que salvarla de alguna forma. Eh, la gente se prepara en aspectos psicológicos, se prepara en técnicas de negociación propiamente, cómo abordar a la persona... Eh, Preguntas abiertas, ¿cuándo vamos a hacer una pregunta cerrada? Eh, hay ¿Cuál es la diferencia ahí? Pregunta abierta, pregunta cerrada. Y a ver, a lo mejor desconociendo la situación particular de esa persona, no le puedo preguntar, te doy el ejemplo si así lo entendemos sí. un poquito mejor, no le puedo preguntar por el papá, Ajá. ¿Sí? a lo mejor le puedo preguntar por la familia, Uh -huh. claro. sí, que más amplio Son detalles que ustedes tienen ahí Que saben que a ese punto no hay que tocarlo No hay que tocarlo hasta que esa persona me dé pie Hasta que esa persona me dé pie Esa información nosotros y, pero, la vamos pero, a Pero quiero saber esto ¿Están cara a cara con, con ahí? O, o, o, ¿O es por teléfono? Eh, ¿O es por eh, la ventana? Hay, ¿Cómo es? Caray. A nosotros nos, gusta el, latino, a, a nosotros el nos gusta el cara a cara A lo mejor La escuela nuestra eh, nace en el, de, del FBI ¿Sí? Sí. Bueno, Estados Unidos tiene una, una común acción que es por teléfono, que es por megáfono. A ver, de Sudamérica, ¿sí? Y somos más Evita, cara a eh, cara, sí. eh, es más arriesgado, seguro. Sí. Sí. Bueno. hemos trabajado con megáfono hemos trabajado con teléfono hemos trabajado al momento es como de más tra... fácil de persuadir quizás no, a la otra persona no, no, lo que pasa es que vos podés recolectar mucho eh, PNL mucha lingüística corporal uh -huh. entonces esa información nosotros trabajamos más allá de, con el equipo táctico y con el equipo de inteligencia pero somos un grupo, una unidad eh, sí, grande, donde sí. nosotros los movimientos, trabaja un negociador primario un negociador secundario, mm. donde los movimientos el comportamiento de esa persona es analizada se la suministra al equipo y vamos sacando información y fíjate por este punto, fíjate por este lado eh, ¿a los cuántos minutos ustedes le sacan la ficha? No, de no, decir ¿esto, esto viene complicado o este es un perejil que ya no, está, lo resolvemos en, en, no, en un ratito? No, nunca sube nunca, nunca mi nadie, subestimamos. A nadie ¿sí? nunca subestimamos a nadie y siempre trabajamos con el máximo de las hipótesis. Pero de ¿sí? verdad no sea en el momento que dicen no, no, no, acá no va no, a pasar no, nada. No, o no? no, no, no, al contrario, siempre estamos pensando en que algo puede pasar. Sí. Nunca, nunca sí. confiamos. Siempre el, el, ¿Te parece el, el, que la te, que pan nuestro, y de repente gatilla, hay, El, hay, el hay, lema sí. nuestro es generar confianza, pero nunca confiar. Uh -huh. Siempre vamos a generar confianza, eh, que él se sienta confiado en nosotros, pero nosotros nunca vamos a confiar hasta dónde puede llegar esa persona. Eh, indudablemente que está con sus emociones muy altas y no sabemos qué va a actuar. ¿Cuál es lo máximo que ha durado una intervención? ¿Se acuerdan de una que haya sido, que hayan terminado y dijeron...? Y por parte, a ver... Te traigo en el tiempo, vamos al año 2000. ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto este? tiempo? 22 años, sí. Eh, cumplimos 23, ahora el 24 de septiembre Ajá. cumplimos 23 años. Bueno, fue uno de los inicios inauguración del grupo. Eh, el caso que nosotros siempre, que fue escuela a nivel nacional, el caso del polaco Wisset. Sí, fue la toma de rehén en Dorrego Y sí, sí, contra los eh, con tiradores, eh, claro. con tiradores Se resolvió de manera táctica Bueno, esa negociación duró 12 horas A ver, cont contanos un poco más el caso ¿Podemos ir un poquito ahí al detalle de ese caso o no? Y supongo que la causa ya está cerrada que calculo sí, que sí, calculo sí, que sí. <risa> eh, Fue un asalto que se produce en Dorrego Esa persona se da a la fuga Es interceptada por personal policial Comienza una persecución Y termina en un minimarket tomando, tomando de rehén Al dueño del, del local eh, las unidades especiales se constituyen en, el, en la escena, comienza la negociación, esta se extiende... ¿La, la, la amenaza del hombre era... Voy a matar ¿O se van a todos o lo mato? Exacto, lo toma de tomar. Tenía ciertas re. características cuando hablábamos del análisis uh -huh. que hacíamos la inteligencia sobre la persona, pero unas características muy particulares. ¿Por qué? ¿El secuestrador? El, el, el, el secuestrador. Claro, el el, el, el, el, el, el playnador. Playnador. Hay diferencia entre un rehén y un secuestro. Este es un rehén. Ah, bien, bien, ¿Qué? ahí está. Muy hábil y dentro de la jerga delictiva tenía una jerarquía alta. ¿sí? O sea, un tipo que tenía experiencia tenía en episodios. De... Uh -huh. Tenía antecedentes por asaltos de pirata del asfalto y había caído en un asalto a un minimar. Claro. ¿sí? Un, un capanga, como dirían muchos, ¿no? Exacto. A ver. El análisis durante la negociación de la información que se iba recabando eh, estableció que no iban parámetros para negociar, para que eso se resolviera mediante la, claro. la negociación. Hay un punto clave que se pudo conocer, o se determinó. No había raíces que lo ataran a la tierra este hombre. Nada, familiar, o sea, raíces, nada, digamos. nada. No tenía vínculos. Sí, no había nada que lo atara a la vida. Eh... Eso es o sea, beneficio. eso cuando decimos está jugado. Había un equipo de trabajo, okay, había un equipo de trabajo, está el psiquiatra forense, o sea, hay un comité de crisis que se uh -huh. denomina, donde participan entidades eh, con especialidades en el, el hecho específico que trabajamos. ¿Y 12 horas estuvieron ahí? 12 horas, 12 horas, horas, horas. ¿Y veían que no había manera de...? de... En, en ese momento nosotros, nosotros, no, nosotros está... no interveníamos no, en, el, en el grupo, pues, claro, ¿sí? eso pero bueno. A nivel grupo, esa ha sido la negociación más intensa que que tenido. ¿Qué les, ¿qué les tenido? comentan los que intervinieron? Que llegó un momento que no, no, no, no había manera de... Y no había... recordemos cómo se resolvió ese, ese episodio. Claro. Bueno, se resolvió de manera táctica con el uso de, de, de los snipers, de los, los francotiradores. ¿sí? lo abatieron. Eh, de hecho, en ese año 2000 comienza el auge en toda la, la nación. ¿sí? A ver, fra cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de francotiradores, alguien le tiró desde un punto que él desconocía y lo termina matando. Exacto. Bueno, el caso no lo se, se termina también es muy importante cuando se observan eh, características, cuando les decía yo que es importante tener la vista, ¿por qué? Porque se notaban características de deshumanización de él hacia la, hacia los captores. Claro. Bien, entonces. Eh, se, se procede a trabajar con, como decíamos recién, el asalto táctico-sanitario, sí. cuando la persona se autolesiona o tiene indicios de que va a cometer un acto. Bien, entonces, bueno, ahí también están las partes de la estrategia de la negociación, que, eh, como nos ha pasado por teléfono, tratar de hacer la distracción telefónica para que pueda hacer el ingreso de la erupción el equipo especializado táctico. Eh, no nos den tanto ¿Sí? detalle porque si no se van a empezar ca a ver. Por, por, esa fecha, por esa fecha estuvo el caso del Moroche también, que fue sí, más claro. más similar con la intervención de Franco Tiror, que no Exacto. lo batieron porque creo que en el brazo le. le lo desarmaron, sí. Sí, sí. Que a estábamos. veces debe ser la idea, digamos. Herirlo, pero no, no matarlo. Y dependiendo de las circunstancias. Claro, en la medida que se puede. Claro, dependiendo eh, de las circunstancias. Porque uno, ¿sí? uno se pone a pensar qué difícil eh, dar la orden de priorizar una vida por encima de la otra, ¿no? Digo, hay dos vidas totalmente, ahí. Totalmente. Hay un rehén pero me y un que, claro. digo, sí. Y se prioriza una vida por, por, por encima de Hubo mucho análisis otra. en ese caso eh, eh, a nivel internacional. Por eso, pero, por así, eso digo, Vino gente no de Estados es Unidos a estudiar el caso, a claro. verlo, hay, hay eh, reportes de diario del juez hablando y todo. ¿Y eh, qué papel cumple en ese caso, por ir a ese caso, pero puede haber otro similar, el, el rehén? Está ahí, ustedes te, te intentan que... Bueno, que pero ¿querías, ¿pero no querías que habláramos y ahora querés claro, que... Claro, taba, claro. Es que hay diferente, hay diferente. Por eso les digo que un lenguaje corporal de la persona que está captada, eh, siempre hacemos el análisis del, que, de, del profesor de educación física, el niño y la vecina. Bien, ¿a quién sacarías primero? Al niño. niño. ¿Por qué? ¿Quién pone más en riesgo? ¿El niño o el profesor de educación física que en cualquier momento quiere cometer y decir, no, yo soy profesor de educación física, doy todo trabado, musculoso, lo voy, a, lo voy a reducir, lo voy a. ¿Quién pone más en riesgo? Y sí, es verdad. Bueno, sí. entonces por eso te digo, no Uno sigamos la no lógica no de sigamos meta hablando, y no porque... lógica de ustedes. Claro, claro, no sigamos hay lógica de, Hay lógica. Hay mucha lógica. Nosotros, nosotros. <risa> <risa> eh, es difícil. Es nosotros difícil. Eh, lo que intentamos ¿sí? es eh, dar una respuesta especializada. Marcar bajo los marcos de la ley y que sea aceptada socialmente. Y ahí está el problema. A ver cómo es eso. La aceptación social. ¿Ustedes qué dijeron? El niño. El niño. Sí. Y que ustedes no lo hagan, obviamente claro. que después uno puede tener una explicación, pero uno desde su casa va a decir, ¿pero cómo no rescatan al claro. niño? Bueno, esa aceptación social. Cuando. Bueno, Mauro está a cargo de, de, de, de la parte de capacitación. Eh, un ejemplo que damos en esa es una escuela. Con 50 niños tomados como rehenes, salvamos 48. Socialmente es aceptado, es bueno, es positivo, ¿Es negativo, perdimos dos. Es negativo, va a ser negativo, porque uno espera desde esta parte que salven a todos, lógicamente. Por eso es muy difícil, es muy difícil ese concepto de la, de la aceptación social, ¿sí?, a ver, si vamos a unos análisis fríos, ¿y podemos decir si sí, es positiva, 48 contra 2 decir sí, es sí, claro. global, es el positivo, saldo positivo sí, pero... Sí. Termina... Pero, digo, es muy difícil poder llegar a esa, a esa concepción de que toda la sociedad lo acepte. Eh, a ver. Hay, hay, hay preceptos de la felicidad, que dice lo que hace común a todos, se denomina felicidad. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, es muy complicado.